Bueno, Páginas para Aprender es un proyecto colaborativo que fue impulsado desde las bibliotecas de la Zona C para ofrecerle a la comunidad educativa distintas herramientas para su quehacer diario. Intervienen los bibliotecarios de los distritos 13 y 20. Es un trabajo colaborativo, es un trabajo de acuerdos, es un trabajo en el cual hay un marco normativo pedagógico que es el diseño curricular, diagramados una estructura determinada y nos conducen a determinados sitios que proponen contenidos digitalizados. El sitio fue creado en Google Sites, con un, eh, un sitio eh, donde la estructura la fuimos dando. O sea, yo aportaba desde lo tecnológico y el grupito de bibliotecarios, en función del de usuario que tienen, que no es un usuario cualquiera, son chicos, y los docentes, entonces este, eh, íbamos como armando la, la estructura de las categorías. Para eso usamos los marcadores sociales, que generamos grupos, el grupo del Distrito 3, el grupo del Distrito 20, entonces este, todos se nutren de lo que seleccionaron, etiquetan eh, los sitios que encuentran, y otra instancia, viendo por ahí la, la falta de posibilidad de, de juntarnos personalmente, bueno, aprovechar justamente los medios eh, virtuales a distancia, entonces tuvimos eh, un, un encuentro con algunos bibliotecarios para aceitar el tema del, del chat y la videoconferencia como para también empezar a conectarnos en, en forma virtual. Primero tuvimos nosotros, los bibliotecarios, que hacer una formación. Nos enseñaron a nosotros las herramientas y los pics indispensables para poder lograr todo esto. Entonces fuimos viendo navegadores, usar la videocámara, cómo armar un sitio web, los marcadores sociales. Y cuando nosotros tuvimos estas herramientas, recién pudimos empezar con este proyecto. Está organizado con un criterio bibliotecológico que sigue la estructura del diseño curricular y nosotros pensamos al principio que tal vez a los nenes esto les podía costar, pero no es así. Porque sabiendo ellos de las materias que tienen diariamente, que cursan, eh, bueno, las fuimos mostrando y fuimos explicando cada área del conocimiento a qué se refería. Y los temas, dónde los podían encontrar, en qué área del conocimiento se guardaban, como si fueran carpetas y subcarpetas. Y de ahí llegábamos al producto final que era el trabajo de los bibliotecarios que fue con, este, poder acceder a estos sitios que antes decían mis compañeras, o videos, o todo tipo de material que circule con este, el medio digital para poder complementar ese contenido que tenían que desarrollar los chicos. El re resultado fue muy positivo y aparte es algo que se complementa, la cultura digital también se complementa con el libro, o sea que el chico sepa desde los distintos soportes que va a encontrar la información, el rol del bibliotecario, es trabajar para que toda esa información pase a ser un conocimiento.